Quiero agradecerles porque también la, la fecha es bastante complicada. Todos estamos eh, complicados con despedidas, haciendo los mamados para la casa, pero, este, todas las cuestiones domésticas. Muchos dando examen. Así que gracias por, por haber venido. Repito, el día tan inóspito. No, Nosotros miramos por la ventana en algún momento de la tarde y dijimos, ¡pah! Se complica la, la cosa. Y, este, ¿Cuántos amigos vendrán? Y bueno, muchos de ustedes venir aquí, aquí estamos. Y bueno, decirles que estamos terminando este año, que eh, ha sido un año intenso, de mucho trabajo, un año en el que estamos bastante cansados, lógicamente, pero contentos, contentos porque hemos... propuestas, pero también a través de lo que ha sido el controlador de un gobierno que tiene mayoría absoluta, lo cual eso hace también que, que bueno, que muchas de las batallas que damos son batallas perdidas de antemano que eso a veces puede Nuestras propuestas. Por eso también hemos sido una oposición constructiva, como dijimos que íbamos a hacer, hemos presentado muchísimos proyectos de ley, de manera de, bueno, a pesar de que es muy difícil que nuestros proyectos se conviertan en la ley, pero de demostrarle al sistema político de la ciudadanía que hay un partido y que hay un sector mayoritario, que es como que propone y que busca lo mejor para. Ha sido un año en el cual nos embarcamos a la recolección de firmas para mejorar la seguridad. Ha sido una campaña sumamente exitosa por el trabajo de todos ustedes, por el trabajo de miles de personas a lo largo y ancho del país que han salido a juntar las firmas, que han salido a pedirle a sus vecinos, a sus amigos que hicieran algo por ellos mismos y que firmaran para eh, tratar de mejorar una situación. A todos nos preocupa y a todos eh, realmente nos tiene preocupados y, y, y además este, tocándonos muy de cerca lo que es la, la inseguridad ¿no? o situaciones muy cercanas donde lamentablemente hemos, hemos pasado por, por situaciones que, ¿no? que todos lamentamos entonces eh, algo que se puede evitar, algo que eh, vemos a gobierno los peores resultados que nunca, ¿verdad? entonces eh, es algo que realmente nos preocupa. Ahora mismo, a los mocitos, eh, se está desarrollando una marcha justamente de ciudadanos que expresan eh, su desacuerdo, su, su, su agravio contra una situación incontrolable. De la Hace poco también se hizo un arrasco y de esa manera eh, se ha hecho este bueno. A la gente, cosa que nos parece bien que se manifieste, pero lamentable que lleguemos a esos extremos. Hemos trabajado con, con, bueno, con muchas ganas, nuestra agrupación se ha reunido permanentemente, todos los meses hemos reunido el comité ejecutivo de la agrupación, hemos salido a recorrer barrios de museo. hemos salido a recorrer algunos departamentos del interior del país, hemos vida siempre nos une, nos junta, este, y de esa manera también hemos mantenido a, a la educación activa, trabajando. Me parece que es una cosa que, que debemos mantener, que debemos regular, porque muchos se recordarán que no hace mucho tiempo pasaban las elecciones, en los políticos este, desaparecían. Y después que venía la elección nuevamente se acercaban y pedían el apoyo. Creo que nosotros hemos este, trabajado de manera desde eh, que de, de, de, de, de, de asumimos y, y seguimos haciendo logro. trabajemos y sigamos trabajando juntos, queremos redoblar lo que es el esfuerzo del trabajo barrial, eh, de lo que es en la conversación mano a mano con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Estamos en una etapa del partido que creo que es muy buena. Cerramos hace muy poco la primera etapa del con Congreso ideológico donde seguimos reivindicando lo que es nuestra ideología ballista estamos en una etapa en la cual eh, creo que necesitamos estar mucho más cerca de la gente. Hace poco salió una encuesta, eh, parece que ahora empiezan a ponerse de nuestro lado las encuestas. Y dice algo bien interesante. Yo acá de paso politólogo, generalmente cuando pasan las elecciones, cuando no pasa nada de las elecciones, todos los el partidos políticos tienden a bajar las encuestas. Una razón muy lógica, muy básica, que la gente va a votar y después se entiende, no hay interés, no hay mucha no eh, y cada vez menos que eh, tienen determinada predilección por un candidato u otro y deja de, de, bueno, no son militantes, como todos ustedes entonces dejan de participar y responden que no saben a qué. La última encuesta que publicó Intercónsul este demuestra que para el partido Frente Amplio y para el Partido Nacional, ¿por ¿qué eso ocurre? Frente Amplio el 38%, Partido Nacional el 25%. Partido Nacional perdiendo un poco de lo que votó en octubre de 2009, Frente Amplio perdiendo un poco más de lo que votó en octubre de 2009. Lo normal sería que el Partido Gobernado aparezca las encuestas por debajo de lo que votó en octubre de 2009. 1, una cosa así lo normal sería que estuviéramos en 13 eso sería lo normal sin embargo esa misma encuesta nos está dando por particular un 17% eso quiere decir que de contrario a la teoría hemos crecido desde el tiempo es decir, en términos relativos hemos crecido algunos dicen si sí, estamos estancados porque no subimos, estamos en las mismas cifras de lectura del 2009 en realidad eso es una lectura equivocada la lectura es que hemos crecido, porque lo normal, repito, es eh, estar por debajo de periodo electoral en el cual no hay una campaña activa. Entonces, me parece que ese tiene que ser el gran impulso que nos lleve a en el 2012, redoblemos el esfuerzo y le pidamos a todos ustedes que nos ayuden, que nos acompañen, que sean parte de la ocupación de manera activa, de que nos inviten a sus casas, a sus barrios, a sus lugares de encuentro. Cuenta con personas que por ahí no superarán, son coloradas, están indecisas o en su defecto, es que por ahí estamos todos los días con gente que dice yo voto el diablo y no lo voto más y uno queda pensando, va, llega la elección y nomás que, que lo ponen eh, adentro del sobre, adentro de la urna, pues, lo, lo vuelven a votar. Bueno, con toda esa gente tenemos que conversar, cada uno de ustedes tiene que conversar de manera de que podamos... Que, bueno, dentro de un año volver a, a juntarnos, a despedir el año y estar cada vez más cerca de lo que queremos, es que el Partido Gobernador vuelva a gobierno como va a ser en el 2015 con Pedro presidente. Muchas gracias.